En hiperlimpieza disponemos de una selección de cucharones redondos disponibles en cuatro colores para evitar la contaminación cruzada y aptos para su uso en la industria alimentaria de bebidas, bodegas, aceites o productos lácteos. Los cucharones están fabricados en polipropileno, un tipo de plástico altamente resistente duradero e inocuo frente a los alimentos estos productos se venden en bolsas cerradas para garantizar la máxima higiene y están diseñados en una sola pieza para que no se introduzcan o depositen sustancias que puedan alterar la calidad e higiene de los alimentos este producto cuenta con hendiduras a los lados para que no se derramen los líquidos al utilizarlo. El cucharón posee también un agujero en el extremo del mango para colgarlo, y la forma inferior del mango se adapta a los dedos para sujetarlo con facilidad y seguridad.